¡Hola, mujeres del futuro! Te reto a crear a la mujer del futuro. Estamos aquí en Latino Radio TV, donde nos estamos educando, donde estamos aprendiendo eh, cómo reprogramar realmente nuestro, nuestro ADN cuántico. Y eh, quiero darte... Eh, esta semana estuvimos eh, como en la... la, la, la, la Radio está solamente una vez a la semana. En mi caso, es, tengo el programa radial una vez a la semana. Entonces, eh, eh, quiero darte un resumen de cuáles son esos cinco beneficios de ser una mujer madura. Estamos en un reto, hoy es el día número 42, donde este reto es de eh, la pregunta que nosotros nos hacemos es, y bueno, ¿y cómo María Imelda romper maldiciones generacionales? Entonces, para romper maldiciones generacionales, nosotras lo que tenemos que hacer es eh, reprogramar nuestro ADN cuántico y para reprogramar el ADN cuántico lo que estamos haciendo es eh, deme un segundito, es este reto eh? Estoy, perdón. No no me da compartir. Y bueno, y cómo una me data de las Entonces, para estaba me se me se me entró esa voz. No. Esto no me funciona así. Per maldiciones generacionales, nosotras lo que tenemos que Okay. Bueno, así okay. entonces vamos a vamos a empezar a trabajar en lo en lo siguiente. Primero, mmm, para romper maldiciones generacionales en el amor. Y, y, y digamos parar con ese sufrimiento, con ese dolor, con esa angustia, con esa ansiedad, nos hemos educado durante prácticamente 41 días y hoy eh, ya tenemos un resumen de lo que es ser una mujer madura. Tú tienes, eh, digamos, ese compromiso contigo de convertirte en una mujer madura. Eso en una mujer madura que... Debes de, de, de convertirte porque es la manera como nosotros asumimos la responsabilidad. Entonces, la finalidad de romper maldiciones generacionales es convertirnos en una mujer madura. Entonces me imagino que te estás preguntando, bueno, Marimelda ¿y qué es ser una mujer madura? ¿Cómo yo... cómo yo... Eh, soy una mujer madura. Entonces, como yo soy una mujer madura, hicimos una, una lista de, de cosas. Perdón. Ok. Hicimos, eh, sí, sí, aquí estoy, es que me están preguntando por acá si me pueden escribir, claro que sí. Eh, Marimelda, ¿en dónde estás? Estoy en Latino Radio TV, pero que no te escucho en la radio Muchachas, la verdad eh, He estado haciendo pruebas Y si sí, no me escuchas en la radio eh, Y este es un programa de radio Y no me escuchas en la radio <risa> ese, ese, es un, ese es un verdadero problema Bueno, ah, me disculpan, pero esto es un problema técnico Que tengo que solucionarlo Pero que hoy no no lo puedo solucionar porque no tengo forma de hacerlo entonces me disculpan eh, en la radio no está quedando eh, gracias por avisarme que no que no está quedando en la gra en la radio eh, le he hecho todas las maniobras que se le pueden hacer pero la verdad no no no no sé pero necesito que este video me quede hoy porque es parte del reto entonces después Solucionaré el problema. Espero que si en la radio me están escuchando los técnicos, las personas técnicas de la radio, entonces, por favor, se comunican conmigo más tardecito, después de que termine el taller, para eh, arreglar este problema que tengo de que no se escucha en la radio. Bueno, continuando con el, con el, lo, continuando con el tema, ¿qué significa ser una mejor? Una mujer madura. La finalidad de este taller es saber lo que significa ser una mujer madura. Una mujer madura es una persona que sabe exactamente lo que quiere, que tiene seguridad en sí misma y sobre todo vive en el centro del equilibrio, permaneciendo en paz, amor y unidad. Si usted no cumple estos requisitos, entonces usted es una mujer inmadura y obviamente está uh, sumando más a las maldiciones que ya trae desde su árbol generacional y que ya eh, está sumándole más a sus nietos, a sus bisnietos, porque usted es ya la ancestra del de futuro. Usted ya va a ser la anciana del futuro, usted ya va a ser la persona madura del futuro, pero eh, también establecimos que la madurez tiene que ver con varios puntos de vista. Eh, en tres sentidos, te voy a comenzar dando un ejemplo sobre el tema. Nosotras somos maduras en tres sentidos. Primero, en la edad. Una persona menor de 22 años no le pidas que sea madura, porque a nivel cerebral todavía esta persona no tiene madurez eh, neuronal, no tiene suficientes redes neuronales, no tiene suficientes conexiones neuronales, por lo tanto una persona menor de 20 años es una persona inmadura, no tiene todavía responsabilidad de sus acciones, ¿ok? Ahora bien, a nivel neuronal, la mujer alcanza la madurez a la edad aproximada de los 22 años y los hombres a la edad de los 26 años son dos personas diferentes con cerebros diferentes en su estructura neuronal la mujer hace más conexiones neuronales que el hombre, la mujer puede conectar el hemisferio derecho con el izquierdo, el hombre solamente puede hacer una sola actividad a la vez nosotras somos diferentes actividades, por lo tanto el hombre se demora más tiempo en hacer conexiones neuronales y fuera de eso el hombre tiene una, larga una vida más larga productivamente ¿y eso para qué me sirve a mí? para que tú entiendas que una persona una mujer ese, eh, a nivel neuronal primero es más madura que un hombre por lo tanto si usted tiene una pareja de la misma edad ah, y son los dos muy jóvenes entonces él es más inmaduro Hecha. Y eso también me sirve a mí, porque si yo tengo como pareja una persona muy joven y yo tengo la edad mía, que tengo 54 años, y estoy con un muchacho de 30, imagínate el grado de inmadurez de este muchacho con respecto al mío y no puedo pedirle peras al olmo. Eso es con respecto a la edad. Aunque a nivel emocional es diferente puesto que tendría que ver con el pasar del tiempo y las experiencias. Entonces, a nivel emocional, una persona eh, puede tener 54 años, pero no tener madurez. ¿Por qué? Porque no ha vivido buenas experiencias en su vida. Entonces, también depende del nivel de madurez de la persona. De igual manera, la preparación se adquiere con la edad adulta y poder disfrutar plenamente las capacidades, tanto físicas como biológicas. Eh, es, son, son dos cosas diferentes. Otro punto de vista, la prudencia. La mujer madura es un símbolo de respeto y confianza. Si a ti no te respeta tu esposo, si a ti tú te respetan las personas que están a tu alrededor, quiere decir que tú eres inmadura. Y esa inmadurez, esa inmadurez a, suma a todo lo que tú piensas que son maldiciones. Entonces, eh, la prudencia eh, es una de las cualidades. Y Marimelda, hoy vamos a hablar de eh, abre tu ojo cuántico a infinitas posibilidades, sí. Lo que pasa es que el ojo cuántico está en el entrecejo de nuestra, de nuestra mente, y ese ojo cuántico hay que abrirlo con educación, hay que enseñarle que la prudencia es parte de ese ojo cuántico, porque mira lo que dice la prudencia, te voy a leer lo que dice textualmente la prudencia, dice, la prudencia es una cualidad, que consiste en actuar con reflexión y precaución para evitar posibles daños. ¿Qué le está diciendo? Una mujer madura es una mujer prudente que vaya a hacer viajes cuánticos, por eso la mujer madura tiene que abrir el ojo cuántico y poder no ver con estos dos ojitos normales, sino con este ojo que ve el futuro que es lo mismo que el ojo de la sabiduría, que es lo mismo que el ojo de Dios, que es lo mismo que el tercer ojo, que es lo mismo que la, el ojo divino, que es lo mismo que el ojo de la mente, que es lo mismo, o sea, el ojo cuántico es el ojo, es la lámpara del cuerpo, y así lo decía mi mi, mi más, ay, ah, ya sé cuál es el superhéroe que a mí, me que yo amo. Ayer me preguntaba, esta semana me preguntaban, Marimelda, ¿cuál es su superhéroe? Mi superhéroe es Jesús, Jesucristo. ¡Ah! Por eso él lo dijo, él lo dijo, la lámpara del cuerpo, si es buena, entra la luz a tu cuerpo, pero si la lámpara del cuerpo no es buena, solamente habrán tinieblas en tu cuerpo. Entonces, vamos a, a trabajar. Ese, ese ojo cuántico son muchas cosas. El ojo cuántico tiene que ver con la prudencia. La prudencia es una cualidad que consiste en actuar con reflexión y precaución para evitar posibles daños. ¿Qué le está diciendo? hablando de cuántico le está diciendo haga un viaje cuántico abra el ojo cuántico a infinitas posibilidades antes de usted tomar cualquier acción usted viaja cuánticamente eso es lo que yo enseño en mi Mastermind que a propósito hoy comienza un Mastermind gracias a todas las mujeres que se que se registraron eh, aquí en, el, en la Escuela Cuántica Mía. Tengo un grupo ya de mujeres que nos vamos a enfocar. Vamos a trabajar las próximas cinco semanas, todos los jueves, de 8 de, de la noche a 10 de la noche. Y vamos a trabajar este grupo de mujeres en eh, las siete cosas para dominar la pereza. Eh, ¿Y por qué tiene pereza? Porque no tiene activo ese ojo cuántico Porque no ve que hay infinitas posibilidades Yo les voy a enseñar durante estas próximas semanas Mi metodología, mis estrategias, mis mapas mentales Les voy a enseñar cuáles son esos cinco beneficios De, de, de ser una persona madura Para que ustedes asuman la responsabilidad. Les voy a enseñar cómo abrir ese ojo cuántico a infinitas posibilidades porque realmente ese ojo es la lámpara del cuerpo y si esa lámpara del cuerpo es buena entonces todo su cuerpo será bueno. Entonces, ¿qué vamos a aprender a hacer? Vamos a aprender a abrir su ojo cuántico a infinitas posibilidades. ¿Por qué? Porque la mujer tiene que aprender a ser prudente. ¿Y qué es la prudencia? Entonces usted debe cerrar sus ojitos y decir, la prudencia es una cualidad. Diga conmigo, la prudencia es una cualidad que se puede desarrollar. Oiga, niña, mire vea La prudencia es una cualidad que consiste en actuar con reflexión y precaución para evitar posibles daños. Es una virtud que consiste en discernir y distinguir entre lo bueno y lo malo para seguir o huir de una situación. Asimismo, tiene que ver con la templanza, la verraquera. La templanza que consiste en saber moderar las acciones instintivas, impulsivas para ser sujetadas a la razón y a la lógica. ¡Ay, mujeres! ¡Qué rico que ustedes de verdad! A mí me ha costado 54 años de mi vida aprender a ser una mujer madura. Y todavía tengo inmadurez, pero he aprendido... Con los golpes, con las bancarrotas, con los sufrimientos, con, con tres separaciones, con, perdón, con tres maridos, con tres divorcios, con tanta información, con tanto sufrimiento, con tanta pérdida, con tanta bancarrota, yo he aprendido a tener mapas mentales. Yo ya tengo un método. Esto es un método. Esto es un método, darle beneficios a tu cerebro, decirle, mire, le voy a dar cinco beneficios de ser una mujer madura. A usted le conviene, a saberle hablar al cerebro, saberlo cautivar, saberlo persuadir a su cerebro, no al del marido, al suyo. Aprender abrir ese ojo cuántico a infinitas posibilidades. Y como esto es cuántico, como yo aprendí a hacer viajes cuánticos, yo aprendí a viajar al futuro, entonces yo puedo ver las cosas desde otra perspectiva. Una mujer madura es cuántica porque puede aprender a leer el futuro, porque sabe que puede viajar. Yo viajo al pasado... Y voy y miro al pasado y digo, bueno, en el pasado, acuérdese que el pasado es la herramienta que el, el futuro necesita para poder escribirlo de nuevo o reescribirlo. Porque si yo voy al pasado y digo, bueno, en el pasado hice uno, dos, tres, cuatro, cinco, no me funcionó. Quiere decir que yo, como soy una mujer madura, inteligente, digo, estas cinco cosas que hice en el pasado no me funcionaron. ¿Qué tengo que hacer? lo nuevo, algo diferente porque si sigo haciendo lo mismo voy a repetir patrones entonces déjame un momento paro, reviso el pasado, una mujer madura es cuántica porque sabe que puede viajar al pasado, entonces viajo al pasado y digo bueno mi primer marido tuvo estos problemas mi segundo marido tuvo estos mi tercero tuvo estos, ahora con el cuarto no voy a cometer ni este, ni este, ni este por lo tanto esta va a ser una nueva experiencia luego Puedo estar en el presente y darme cuenta que realmente el secreto está en la rutina diaria. Yo te voy a enseñar a organizar tu tiempo, te voy, a organiz te voy a enseñar a ser una mujer productiva, te voy a enseñar a tomar decisiones bioquímicas. Yo sé, muchachas, que este tema, ustedes me dicen, ay, Marimelda, pero es que no sé cómo hacerlo, pero tranquila que eso es lo que yo le voy a enseñar en el Mastermind eso es lo que yo le voy a enseñar en mis talleres privados y eso es lo que yo le voy a enseñar en, en los talleres que también hago acá y en este programa de radio también les doy tips o organizar la rutina entonces eh, les voy a dar mapas mentales de preguntas que ustedes tienen que tener para que su cerebro les haga caso. Usted es como, usted es como si tuviera un niño rebelde dentro de usted misma. Y usted, y usted tiene que persuadir a esa niña rebelde que hay dentro de usted. Ahora, desde el tercer punto de vista de maduro de algo, significa que ha llegado al estado de la perfección. Ahora, pregunto, ¿yo soy una mujer perfecta? No. Ni espere usted de mí eso, porque ni siquiera Dios espera de mí la perfección. Dios me ama tal cual, como Dios te ama a ti tal cual. Pero, si quiero, en mi vida, en este presente, hoy, siendo las 11.44 de la mañana del día agosto 26 del año 2020, sentirme hoy una mujer llena, una mujer completa, una mujer bendecida, agradecida y feliz por decisión. Y esto es una decisión que he aprendido con el pasar de los años, con el pasar a decir: ¿sabe que a mí no me hace falta nada? Y si me preguntan, ¿y cuál fue el error que cometiste en el pasado? Ninguno, porque todo lo que hice lo hice y ha sido necesario para llegar donde estoy y no me devolvería al pasado a hacer absolutamente nada porque sé que tengo hasta los 100 años que me di de vida con la ayuda de Dios para trabajar, por lo tanto, soy una bebé cuántica. Entonces, quiero sentirme llena, no, hace, no me hace falta nada y yo ya sé exactamente lo que quiero, puesto que no tengo dudas de quién soy yo, pero eso se logra educándose, eso se logra trabajando en el desarrollo personal, en el conocimiento de sí mismos, porque esto es, este ojo cuántico, es la lámpara del cuerpo, no se le olvide que es la lámpara del cuerpo. Entonces, con todo esto, vas a tomar la responsabilidad de tu vida, vas a nacer de nuevo en el Espíritu Santo de Dios, porque el ojo cuántico es lo mismo que el ojo de Dios, es lo mismo que el ojo divino, por lo tanto, tienes que nacer de nuevo en el Espíritu Santo de Dios y te convertirás en qué? En tu propia madre, en tu propio padre, y en tu propia hija y convertirás y te llenarás del Espíritu Santo de Dios y completarás todo un ciclo que los ciclos se cumplen en cinco pasos es un proceso te vas a hacer una trinidad ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? me vas a decir, ay Marimelda ese tema está como, como muy cuántico como que no se entiende, usted tranquila usted no se preocupe que vamos a tener de guía este libro que se llama las puertas del cielo están abiertas para ti, y precisamente eh, como este reto se va a terminar, eh, quiero retomar este libro otra vez, porque vamos a entrar otra vez, y otra vez, y, y volví y dije otra vez, en la, el tema cuántico, donde definitivamente para reprogramar, esto es un hecho para hacer una reprogramación celular del ADN cuántico, se tiene que hacer mediante el enfoque, la atención y la intención, y eso se, solamente el enfoque, la atención y la intención se encuentran en este ojo cuántico. Mire toda la vuelta que di de 45 días, me embolateé, me perdí, Fui, rescaté todas esas niñas que tenían maldiciones, las traje hasta acá. Por eso, obviamente, eh, entrar a este reto, y me gustaría preguntarte quién de ustedes va a entrar al reto, porque eh, cada reto tiene un aprendizaje diferente, y eh, me gustaría saber quiénes de ustedes van a entrar al reto. Escríbeme acá quiénes van a entrar al reto, por favor. Perfecto yo <risa> yo quiero entrar al próximo reto, yo quiero entrar al próximo reto perfecto, bueno bienvenidas todas las mujeres que quieren entrar al próximo reto eh, también eh, si quieres ay, ¿cuál era el link que yo tenía que pasar, ay muchachas miren, eh, por favor, háganme Háganme, por favor, por favor, por favor, por favor, háganme un favor. Regístrense en esta hoja, que es donde estoy eh, captando las personas que van a hacer el, el. Regístrate acá, ¿sí? Mira en este link que te estoy pasando. En ese link que te estoy pasando, regístrate y escríbeme qué temas son los que quieres que yo trate. Durante el reto de los 45 días que vamos a trabajar, donde vamos a hablar de reprogramación celular, eh, que se da mediante el enfoque, la atención y la intención. Todavía no sé cómo se va a llamar el título, también si me desean me pueden sugerir un título, no sé qué título, si trabajamos sobre los cinco beneficios de ser una mujer madura es cómo abre tu ojo cuántico a infinitas posibilidades, en fin, ustedes ya me van ayudando a ver qué es el tema que quieren tratar y entre todas vamos a trabajar. Recuerden que hoy comenzamos con el nuevo Mastermind, ese grupo se cierra, es un grupo cerrado, es un grupo privado, no tienen acceso sino las mujeres que se registraron todos los miércoles, eh, eso queda en privado, no tiene grabación. Acuérdense que esos talleres del mastermind, yo no los puedo grabar porque la verdad es que en esos grupos de mujeres maestras y de mentes maestras se cuentan cosas muy, muy, muy privadas, como por ejemplo, que el papá la violó, o que el tío la violó, o que el papá robó o que el otro mató. Son cosas tan tan es que, es que si ustedes supieran la importancia de hacer esos talleres, eh, eh, ya estarían ahí, de verdad. De verdad que son cosas tan privadas y eso no lo puedo grabar porque realmente yo tengo que respetar la privacidad de, de, de mis alumnas y esa parte no es pública en ningún sentido, o sea, ni en fotos ni en nada, porque hay veces hasta hay mujeres que no quieren que el esposo sepa, y yo no puedo estar publicando las fotos de que estamos en un mastermind, y hay mujeres que no quieren, ni siquiera que sepan que están trabajando todas estas partes. ¿Listo? Bueno, mujeres, he terminado eh, el día de hoy. Eh, Marimelda, mmm, entonces, eh, según eso, ¿nos puedes hacer un resumencito de, de lo que explicaste hoy? Sí, vamos a ver. Abre su ojo cuántico a infinitas posibilidades. Te voy a hacer un pequeño resumen. Mira, el ojo cuántico es la lámpara del cuerpo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si ustedes supieran todo lo que hace ese ojo cuántico. El día que yo abrí ese ojo, el día que yo empecé a trabajar con ese ojo, empecé a ver la vida desde otra perspectiva, empecé realmente a valorar las cosas, porque no se necesitan nuevos paisajes, sino que se necesitan nuevos ojos. Definitivamente es algo... Es algo bien bonito um, ve No sé por qué estoy aquí Perdón muchachas Que este me metí a donde no era Bueno eh, Pero si tu ojo es maligno todo tu cuerpo estará en tinieblas, así que la luz, si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? O sea, por esa razón es que te sientes que vives en tinieblas. Ya ves que el ojo cuántico es la lámpara del cuerpo, por lo tanto tienes una razón más para que te eduques y reprogrames tu ADN cuántico al aprender a despertar el ojo de Dios Ay, Dios mío, es que tú eres hermoso, divino, precioso es que es el ojo de Dios es el que te dará la eternidad y sobre todo comenzarás a sentirte completamente llena y satisfecha thank you God, thank you God, thank you God, thank you God mira, es una cosa que de verdad la tienes que vivir definitivamente percibir las infinitas posibilidades puedo percibir que puedo ser dueña de todo lo que yo quiero, que tengo un abanico, pero que yo tomo la decisión y que esta es mi decisión y yo digo puedo escoger entre el verde el rosado, el café el amarillo, el naranja pero voy a tomar una decisión y puedo tomar decisiones bioquímicas y puedo hacer colapsos cuánticos. El poder desarrollar la percepción extrasensorial mediante mi propia tecnología, muchachas. Yo les voy a dar lo que yo he aprendido, lo que yo he experimentado, es mi propia tecnología. Le voy a dar mis propios mapas. Estos son mapas mentales que yo he hecho. Son formas, son estrategias eh, metodología técnicas estrategias basadas en métodos métodos tanto tradicionales como actuales métodos de hace años pero también métodos de hoy en mi libro las puertas del cielo están abiertas para ti, yo te enseño el paso a paso y este es el libro que vamos a trabajar durante este próximo reto para poder trabajar el ojo cuántico. Lo importante en este ojo cuántico es que lo importante en este ojo cuántico es que es también um, el ojo de la sabiduría, el ojo de la intuición y el maestro interior. Por, es por esto por lo que abrir el ojo de la mente te llevará a abrir las líneas de la comunicación entre tú y Dios esto es un contacto directo con Él esto no es que yo voy a estar de intermediaria porque yo no soy intermediaria yo no soy intermediaria eso es un contacto directo por eso es por esto que abrir el ojo de la mente te llevará a abrir las líneas de comunicación entre tú y Dios y me imagino que ya me estás preguntando bueno y que me gano con comunicarme directamente con Dios ¿Qué me, que me gano, ¿Qué me gano con eso mi amor wow lo más hermoso, lo más divino lo más precioso que puede existir que es y que son los milagros obteniendo de primera mano de primera mano la guía divina y sentirme que realmente de verdad, de verdad entro a las puertas del cielo es en serio es en serio, y yo doy fe y soy testimonio de eso, porque yo ya pasé por el perfecto infierno, y a veces hay días en que lo paso, y no quiere decir que me he librado de tormentas, de enfermedades, de plagas mortales, de flechas lanzadas de día, de plagas que llegan con la oscuridad, de, de, de leones, de serpientes, eh, de lluvias, de tempestades, de incendios. Yo sigo siendo susceptible a todo eso pero el Dios manda a los ángeles para que me cuiden y no tropiece con piedra alguna y pueda levantarme, pero eso lo tienes que vivir estos son los milagros que yo he vivido y que pasarán mil a mi izquierda y diez mil a mi derecha como hoy en mi caso eh, tenemos acá mmm, actualizando al Salmo 91 eh, que, que, que, que, que, que. Mira, actualizando el Salmo 91 Podrán ca caer 14.124 muertos 14.000 ya no son 10.000 mil, son 14 mil a mi derecha, a mi derecha, perdón, a mi izquierda, 14 mil, 124 y 170 mil, 353 muertos a mi izquierda aquí en la ciudad de y en la y en el país de New York. Entonces, realmente vale la pena, muchachas trabajar y abrir ese ojo de infinitas posibilidades. Así que te invito a que entres y participes en este reto eh, que vamos a hacer y también estés pendiente de todas estas eh, publicaciones que hago diariamente y bueno, espero hablar con la, el técnico de la radio porque este programa no quedó en la radio. Bueno, que estés muy bien. Chao, mujeres.